101. El día de hoy veremos, las seguiremos con las señales sinusoidales y veremos los parámetros de una señal sinusoidal, amplitud, frecuencia, frecuencia angular, periodo y desfase inicial. Y también veremos cómo graficar una señal a partir de esos parámetros iniciales. Y finalmente cómo a partir de la gráfica podemos conocer esos parámetros iniciales. Empecemos entonces. Como les mencioné inicialmente, los temas que vamos a ver son los parámetros de una señal sinusoidal. En el video pasado yo se los mencioné, sin embargo fue una mención a partir de las gráficas. Hoy vamos a hacer un análisis un poco más profundo y encontrando las ecuaciones. Entonces, una señal sinusoidal como ya vimos puede ser una señal seno o una señal coseno. Un parámetro importante es la amplitud de la señal, como está acá, que me dice qué tan Qué tan amplio va a ser la excursión en el eje vertical o en la ordenada Qué tan amplio llega o qué tan o qué tan pequeño va va a llegar ese es el, el valor a y la amplitud otro parámetro es f sub 0 aquí tenemos una igualdad donde dice que 2 pi f 0 es igual a mega sub 0 entonces f0 se representa o indica el número de oscilaciones o giros en un segundo y, se y, y va con las unidades de hertz. Entonces, ¿cuántos giros hace en un segundo? Eso se llama la frecuencia y va en hertz. Entonces, nuevamente, yo estoy acá y hago un giro y haciendo ese giro me demoré medio segundo. Entonces, uno, dos giros, me demoré un segundo. Significa que mi frecuencia es de dos porque en un segundo hice dos giros. Es una frecuencia de 2, ¿qué? De 2 Hz. Luego está la frecuencia eh, angular, que como les comenté la vez pasada, es cuánto voy a avanzar en un segundo, cuánto ángulo voy a avanzar. Entonces, si la frecuencia de pi cuartos, perdón, de pi medios, significa que en un segundo yo avanzo pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, que equivale a 2 pi. Eso es lo que significa la frecuencia angular. Y equivale a 2pi por la frecuencia, equivale a la frecuencia angular. Y esa frecuencia angular está radiana sobre segundo. Mientras que la frecuencia que mencioné anteriormente está en Hertz. Y está también el periodo, que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y es el tiempo que tarda en dar una oscilación completa o en cumplir completa o hacer todo el giro de la circunferencia y cumplir un periodo. La relación entre periodo y frecuencia es que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y la relación entre periodo y frecuencia angular es que periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular omega sub 0 Y finalmente está el ángulo inicial de desfase. Como ya vimos en el video anterior, el coseno inicia arriba y empieza a bajar, mientras que el seno empieza en cero y empieza a subir. Es posible que yo no quiero o que la señal no en esos extremos eso significaría que existe un desfase inicial llamado en este caso Fisub0, y eso es lo que vamos a recorrer el día de hoy entonces continuamos ¿cómo vamos a hacer esta gráfica de señales a partir de los parámetros? entonces nos vamos a ayudar en este script de MATLAB para hacer los cambios correspondientes. Entonces simplemente voy a definir la amplitud, que fue el primer parámetro, voy a poner amplitud 4 y aquí me sale que la amplitud de la función es 4 y se escribe 4 coseno. Si cambiara la amplitud por un valor de 1, 1, pues el 1 no se escribe, simplemente aquí por, la, por la programación está 1 coseno y si fuera de 1.5, 1.5, sería una amplitud de 1.5 coseno, vamos ahora con la frecuencia, en este caso la frecuencia es 1, entonces yo les dije que la frecuencia aquí es 2 por pi por f, en este caso como f es 1, 2 por pi sería la frecuencia angular por 1, y todo esto sería lo que acompaña a la t, que es el coeficiente de la t, que es la frecuencia angular. Eso significa que en un segundo hace una oscilación completa. Entonces, si vemos acá, viene y arranca un segundo, una oscilación, dos segundos, otra oscilación. Si le pondremos frecuencia 2, lo que obtendríamos es que en un segundo haría dos oscilaciones. O sea, que en cuatro segundos haría cuatro oscilaciones. Arranquemos una oscilación, dos oscilaciones, tres oscilaciones, cuatro oscilaciones. Estamos logrando las cuatro oscilaciones en ese caso. ¿Y por qué cambia aquí por 4pi? Porque recuerden, es 2 por pi por f, y f es 2, entonces 2 por 2 por pi me daría 4pi. Si le pongo una frecuencia muy baja, supongamos 0.5, entonces lo que, lo que sucedería es que hace media oscilación en un segundo o sea, en un segundo viene aquí y hace media oscilación y en otro segundo completa esta oscilación ¿cuánto es el periodo? el periodo es 2 el periodo es 1 sobre, sobre la frecuencia 1 sobre un medio es igual a 2 porque en 2 segundos hace una oscilación completa entre más amplio sea esto pongámosle 4 en este caso significaría que el periodo es más pequeño cambiamos el eje de tiempo para poderlo observar un poco mejor significa que el, el, si la frecuencia es 4, en un segundo hace 4 oscilaciones, arranca acá, 1, 2, 3, 4 oscilaciones, y el periodo sería 1 sobre 4 segundos, 250 milisegundos. Y como la frecuencia es 4, 2 por pi por 4 me haría 8 pi, y eso sería la frecuencia angular. Entonces ya conocemos la amplitud, la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo. Entonces con el, la, la fase aquí lo voy a poner, voy a poner una, fase, una, una frecuencia sencilla para que se pueda observar mucho mejor y la fase sería poner en radianes solo, solo por, el, por el hecho de esta de demostración lo voy a poner en grados entonces voy a poner 180 grados significaría que esta señal en vez de arrancar aquí arriba iniciaría aquí en la parte de abajo como está acá y si pongo en vez de un coseno un seno explicaría que el seno arranca para el otro lado. Y ese es el, el desfase que voy a ver. Si pongo 90 grados, recuerden que eso es un retardo, como está aquí la ecuación, entonces al seno lo va a retardar 90 grados. Si se retarda, significa que la señal empieza posteriormente. Entonces, si era cero, otra vez, para que no se vayan a confundir, está acá. Si lo retardo significa que esta señal cuando vimos los, los retardos se va a mover hacia la derecha y si lo retardamos 90 grados que sería un cuarto de periodo, esta señal se mueve hacia la derecha, entonces ya no va a suceder en cero sino se va a retardar Con esto entonces podemos hacer a partir de los parámetros podemos hacer la gráfica de la señal Continuamos Ahora dijimos que la amplitud es a, como se los había mencionado, el periodo es igual a 1 sobre f, que es igual a 2pi sobre omega 0, eso es una igualdad que se va a utilizar durante muchas, muchas ocasiones, y finalmente, phi sub 0, para poder hallar ese parámetro, se mide el tiempo, si tengo solamente la gráfica, entre el punto de corte, con la función donde debe iniciar originalmente, y hago una regla de 3, ese tiempo, es delta t, lo multiplico por 2pi y lo divido entre el periodo. Veamos un ejemplo de esto y nos, y nos regresamos. En este caso, eh, la cambio, le voy a cambiar la frecuencia simplemente para que no quede tan, tan, tan inmediato el cálculo. Pongamos una frecuencia de 0.5 y pongamos una amplitud de 2. Oh, perdón, amplitud de 2. Ok. Entonces, en este caso, ahora, ahora sí, la frecuencia inicial es de 90 grados. Significa que el seno originalmente debe iniciar acá en ese punto, pero como fue un retardo, está iniciando. Este punto se va, se va a demorar en llegar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mide la, la distancia donde inició a donde debería iniciar. En ese caso sería desde 0 hasta 0.5. O sea, esta distancia set este delta t es 0.5. ¿Cuánto es el periodo de la, de la función? El periodo de la función es 2. Arranca en 0 y vuelvo otra vez y se repite en 2. Entonces, el delta t es 0,5 y el periodo es 2. Si volvemos a observar la ecuación, tendríamos delta t es 1 medio, 1 medio. Un medio acá. Entonces el 2 y el 2 se me va, me quedaría pi, pero el periodo es 2, entonces me quedaría pi medios. Un desfase de pi medios equivale a un desfase de 90 grados como estamos viendo acá. Entonces, de esa forma, a partir de la, de la gráfica de la señal, podemos saber cuál es la ecuación de la señal. Y asimismo, a partir de la ecuación de la señal, podemos saber cómo se va a graficar esta señal. En resumen, los conceptos que vemos el día de hoy en este video son los cuales son los parámetros de, de una señal sinusoidal, la diferencia, que es muy importante, entre la frecuencia, que va en Hertz, y la frecuencia angular, que va en radianos sobre segundo, y las ecuaciones, que nos relacionan periodo, que es 1 sobre frecuencia, y periodo con frecuencia angular, que es el 2 sobre, sobre sobre frecuencia. También vimos las gráficas, cómo se pueden hacer a partir de la ecuación, y cómo a partir de las gráficas nos da la ecuación. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.